Hola, por fin hoy, 18 de mayo. Realmente estoy emocionadísima de poderos presentar este curso online del Gemelo de Vida para que dejes de ser normal, para que encuentres todas esas herramientas que necesitas para poder obtener la felicidad en tu vida y que puedas lograr todo aquello que tú eres y que mereces, para que redescubras ese poder y para que lo actives. Así que... Espero que lo disfrutéis mucho, deja de ser normal y nos vemos muy pronto.